GRANDE PEQUEÑO ALTO BAJO LIMPIO SUCIO GUAPO FEO ABIERTO CERRADO Nuevo Viejo Caliente Frío Lleno Vacío Rápido Lento Igual Diferente mucho Poco